Ya. ya, ahora estamos grabando ver de verde, las mejores clases sus pero bueno después la van a después la van a poder ver eh, eh, bueno, recapitulando eh, sí, había un error en la cuestión online, lo voy a ver porque algo pasó <ríe> eh, algo, algo raro pasa con el servidor de aquí en la universidad, que en todos los otros cursos módulos que ya tengo de otros años como que para mí, el banco de preguntas, a la hora de hacer eh, la prueba online, es como transparente. Puedo ver los bancos de preguntas de los otros cursos, pero con ustedes no sé por qué no. ¿Ya? Como yo no tengo, no, no tengo privilegios de, de administrador, soy un profe nomás, no, no puedo entrar a picar. Entonces, no sé por qué, cuando a veces eh, he traspasado bancos de preguntas de ahí, porque lo que hay que hacer es la, la vía carretera traspasarlo como un archivo y volverlo a subir a Modley, entonces ahí parece que ya, uh, uh, hice algunas cosas mal ya, y por eso se mezclaron algunas preguntas pero bueno, todo tiene solución por último lo podemos repetir infinitamente hasta que salga bien ¿ya? pero cumple con el objetivo de que estén constantemente revisando que bueno, entonces como alguna vez yo hice el curso de biología celular y como ustedes cachan harto de química me he dado cuenta, más que el profe entonces ahora que entremos en materia. Entonces resucité unas clases antiguas que tenía de, de cuando hacía biología celular. <risa> y vamos a hablar, pero ya más hardcore, de estructura de las membranas celulares. Que es un... Voy a poner un poco más serio con ustedes, Ya no los voy a tratar como niños de primer año. Se los voy a tratar como niños de cuarto año como se merecen. Así que.. Eh... Vamos a hablar de estructura de la membrana celular. D. Lo tenía muy presente, pero me acabo de acordar que no subió este PDF al sitio web, pero cuando vuelva al, al laboratorio no solamente voy a subir el PDF, sino que voy a subir el video. ¿ya? Entonces, eh, eh, aquí hay algo nuevo, que es que voy a introducir un nuevo libro aquí a la bibliografía, que de hecho creo que está en la bibliografía. Eh, que, que esta clase va a versar del capítulo 10 de este libro que es más o menos un clásico de la biología celular que se llama un libro editado por el señor Bruce Alberts ¿ya? que se llama Biología Molecular de la Célula y eh, quinta edición y, y de, de este libro hay en las bibliotecas de, de la universidad pero como yo quiero que no se lleven la molestia tal vez de ir a la biblioteca eh, está disponible en el sitio web en la sección biblioteca del, del sitio web el, el, esta edición, creo, sí esta edición en español ¿ya? no obstante como esa edición en español, como ustedes se pueden imaginar, alguien se tomó la molestia que no fui yo de escanear el libro la, el escaneo es más o menos ¿no? se lee, qué sé yo, y las figuras se ven más o menos, por eso las figuras que salen referenciadas en este Presentación están en inglés ya, pero corresponden a la del capítulo en español porque tengo el pdf en inglés que está mejor y de ahí saqué las imágenes y hay otras figuras y cosas que no están en el libro pero que yo puse el link en, se fijan a, a pie de página van a ver el link de donde saqué eso y aquí hay muchos videos de youtube ya. eso que les gusta mucho a ustedes ver videos entonces, básicamente, vamos a ver en esta clase eh, todo el tópico de lípidos de membrana y estamos grabando ¿eh? y proteínas de membranas. Sí, que el lenguaje académico, por favor. Esa cámara tiene un modo, pero para eso necesito camarógrafo. Tiene un modo que tiene una camarita chica para filmar al público mientras pone. Claro, profesor, sí. <risa> ya. Pero no, como no puedo estar en dos partes al mismo tiempo, pero si alguno de ustedes se emociona en el futuro y quiere aprender algo de camarógrafo, podemos hacer cosas bien entretenidas porque ese trípode es un trípode de rasca. Eh, vale, no sé, cinco lucas, cualquier parte. Pero yo tengo un trípode profesional. ¿no? si quieren aprender a hacer movimientos de cámara. Dígame si se entusiasma, yo traigo el trípode profesional, y se ponen a hacer movimientos de cámara. ¿eh? De algo sirve, ¿ya? Entonces, bueno, lo que ustedes deberían saber a fecha, a fecha de hoy eh, la estructura típica de la bicapa la hemos discutido en las clases, pero este es como un trabajito de colegio, ¿no? Lo que uno aprende de las bicapas, qué sé yo. Entonces, nos va a interesar en particular, y, y a mí me llama mucho la atención este esquema, porque no es tan trivial, porque le da importancia... Eh, a las proteínas, como dice, proteínas intrínsecas de la membrana que están insertas en la membrana plasmática. Entonces, contrariamente de lo que uno aprende, uno siempre pone la membrana plasmática, así como una cosa, una caricatura, una cosa muy fina así, y le pone por ahí unas proteínas insertas en la membrana, qué sé yo. Pero fíjense que lo interesante, y por eso rescato la observación de este trabajo infantil de algún colegio, eh, cómo se tomaron el cuidado de poner distintos tipos de proteínas de membrana y con distintos tamaños eh, y, y proteínas de tipo globular eso lo vamos a ver todo ahora. O sea, un, no es un esquema simple de la membrana plasmática entonces rescato mucho esto que a veces lo que se ve simple con materiales simples no es simple ¿ya? hay mucha biología detrás de eso ¿Qué pasó con mi sistema de avance avanzado? Lo, lo menos tecnológico de esta clase es esto. El puntero láser. Es que se quedó como medio pegado. Ah, me es me ¿El, el computador, sí. Ah, ya sé por qué debe ser. ah, ¿tú, tú? a ver dónde está la tecla vamos a cambiar esto de acá yo creo que es porque en la próxima imagen debería haber algo así como un video a ver ah, no está. ya entonces esto es un esquema más o menos del que ustedes ya conocen eh, fosfolípedos que son constituyentes de las membranas biológicas en las membranas biológicas del tipo bicapa eh, aquí dice el tamaño, 5 nanómetros lo cual en términos de las proteínas es bastante grande o sea, pueden caber, como dice acá proteínas que son eh, eh, transmembrana que atraviesan la membrana otras que están como inserta y tienen un lado intracelular y esto, eh, y esto que hay acá en este inserta que apenas se ve pero si se acercan lo podrían ver esta línea oscura es una membrana plasmática y se ve de cerca ¿sí? super bien se ve que es una bicapa se ve dos rayitas oscuras separadas por un se ve como este pequeño sándwich entonces es la bicapa que ustedes ya conocen, no hay nada nuevo y estos son los constituyentes de la membrana biológica entonces hay varios, hay varios componentes que son macromoléculas como vimos en la clase pasada que forman parte de las membranas biológicas tenemos fosfoglicéridos, fingolípidos y esteroles son los principales lípidos que están en las membranas celulares entonces aquí tienen por ejemplo este es el un fosfolípido una fosfatidilcolina un fosfolípido ya eh, y los grupos funcionales eh, fundamental, un grupo, una colina, un grupo fosfato, un grupo glicerol Y estas dos cadenas de eh, ácido graso, ¿ya? Y una de ellas, que tiene un enlace doble, que lo hace, digamos, no ser lineal, ¿ya? Y las propiedades químicas, ya la hemos conversado, o ya la conocen ya de la biología del colegio, es que esta parte de la molécula tiende a interactuar con el medio acuoso y esta otra parte no. Y es por eso que cuando si uno toma una, una solución de fosfolípido, y lo mete en medio acuoso, estas tienden a agruparse de una cierta manera, de tal manera que esta parte no quede expuesta al agua. ¿ya? Eh, entonces aquí hay, aquí hay una familia de, de fosfolípidos, algunos con, con cargas distintas, lo cual va a determinar propiedades distintas de unión a, a proteínas principalmente eh, en la membrana. ¿ya? Entonces primera cosa que es distinto de lo que han conocido del colegio, no, todos los fosfolípidos no son iguales y determinan propiedades distintas de las membranas. También en la membrana plasmática eh, uno encuentra el famoso colesterol, que es súper importante para las membranas biológicas. Y como vimos, conversamos en la clase pasada, es un precursor de síntesis de hormonas. Entonces, muy importante el colesterol. Eh, entonces, aquí está el, la molécula de colesterol en el contexto de cómo se inserta en la membrana de los fosfolípidos o sea, la, la bicapa de, de las membranas biológicas y la posición relativa que toma eh, el con respecto a los fosfolípidos entonces como dice como dice acá, o traducido al español como que rigidiza un poco la membrana eh, o sea, los fosfolípidos a esta altura es como que los inmoviliza un poco con una especie de pegamento pero queda una zona acá una zona un poco más fluida que de las colitas de los ácidos grasos ¿no? entonces el, el colesterol tiene un papel estructural en las membranas biológicas entonces aquí está lo que decía hace un rato, que si uno tira fosfolípido eh, en, en un medio eh, acuoso eh, tienden a, a, a interactuar y a agruparse. Entonces, por ejemplo, aquí está la acetona, aquí está el agua. Eh, y esto es: esto no son fosfolípidos, no, no, no, esto simplemente está mostrando como moléculas que son eh, polares pueden interactuar en, en un medio acuoso entonces como vimos o, o sea como ustedes vieron en realidad en la parte de biomolécula la, el agua eh, debido a la diferente electronegatividad que tiene el oxígeno con respecto al hidrógeno tiene una distribución eh, diferente o una llamada densidad de carga distinta en su superficie por lo tanto sin precisamente formar, tener electrones disponibles para hacer enlace, tiende a tener una distribución no homogénea de la carga. Entonces eso sea, lo hace que sea una especie de dipolo que se organiza eh, cuando está presente con otras moléculas de agua. Entonces esto lo hace interactuar con otras moléculas y, así, y generar una cosa que me imagino que ustedes habrán discutido muchas veces, una especie de esfera de solvatación en torno a los solutos que se ponen en solución acuosa. ¿Sí? Y los fosfolípidos, cuando están en, en solución acuosa, tienden a organizarse. Entonces la manera como más fácil, más simple de organización de un fosfolípido es la que se llama micela, que es simplemente una esfera. Eh, con las colitas de los ácidos grasos eh, mirando hacia el centro y la parte hidrofílica en el exterior de la esfera. Otra manera que, que tiene que organizarse es que si la, la forma eh, es, por ejemplo, este en el caso de con un, una cadena de ácido graso, lo que le haría en el espacio tener una forma más o menos como un cono, y podría adoptar esa forma. Pero si tiene dos colas es como si fuera una especie de cilindro. Y la, me la, mane la mejor manera de empaquetar cilindros sería en una, en una bicapa que debería ser bastante grande para que no quedara expuesto estas zonas que no interactúan con el agua. ¿ya? En general, las estas eh, bicapas eh, o sea, estas eh, como esferas de bicapa son más grandes que las micelas eh, porque necesitarían más moléculas para dar la vuelta completa. ¿ya? Y eh, si ustedes pudieran hacer el ejercicio de poner una bicapa en agua, directamente un trozo de bicapa, espontáneamente van a formar lo que se llama una configuración energéticamente favorable que es una esfera ¿no? porque para mantener esa forma nos se necesita aportar energía al sistema ¿no? entonces de aquí recordemos las ideas de Oparín de cuando vimos el origen de la vida <coughs> que él pensaba como si quisiéramos hacer como la idea más sofisticada de lo que conocemos de estructura él pensaba de que los primeros microorganismos o organismos vivientes eran precisamente esferas de lípidos que se formaban espontáneamente porque para mantenerse en solución acuosa había que formarse una esfera y que de repente al momento de, de formarse atrapaban otras moléculas, otras moléculas orgánicas y eso generaba un medio distinto del externo y, y daba la posibilidad de que moléculas que no interactúan en el medio acuoso pudieran interactuar en ese medio interno ¿no? pero una idea bastante general y ambigua la señora Parín eh, pero como vimos no, no tiene mucho respaldo de que eso realmente pudiera ocupar, o sea ocurrir eh, entonces aquí tiene por ejemplo alguna, esta es una foto verdadera de eh, bicapas eh, aquí llamado liposoma Los liposomas son de hecho una técnica de biología molecular Usted puede empaquetar alguna molécula de interés en un liposoma Y utilizarlo para inyectarle a una célula, por ejemplo eh, Alguna molécula de interés O de la otra manera eh, usted puede estudiar la composición de una célula, destruyéndola, centrifugándola y la fracción que corresponde al peso molecular, eh, más o menos los fosfolípidos, usted la puede aislar y se puede formar espontáneamente eh, de estos liposomas y estudiar su composición, por ejemplo entonces los liposomas son bastante útiles desde el punto de vista de la biología molecular la otra propiedad interesante que tiene eh, cosa que no es posible apreciar con estas caricaturas que hemos visto de, la, de, la, de las bicapas es que eh, las bicapas son fluidas no son estáticas y eh, permiten eh, un cierto movimiento de los fosfolípidos en la bicapa. Gracias. Entonces eso es muy interesante, que naturalmente hay una difusión lateral de los fosfolípidos, pueden moverse por su lado de la monocapa. ¿no? Eh, también hay movimiento rotacional de los fosfolípidos pero rara vez como dice el esquema pasa de que se produzca este movimiento que un fosfolípido pase para allá o viceversa ¿eh? como que re requeriría un, bastante energía hacer pasar eh, este fosfolípido para allá ¿no? eso, eso no, no ocurre por otro lado <coughs> estos, estos enlaces dobles que hay aquí que hacen que el ácido graso eh, eh, cambie cambie su forma contribuyen eh, también a alterar el tamaño de la, de la bicapa si no hay presente estos dobles enlaces eh, la membrana es más gruesa ¿ya? entonces Y este es un, un, un esquema que muestra la composición de fosfolípidos y porcentaje de colesterol de eh, membranas plasmáticas de distinto origen. Vamos a ver cuál podría ser de interés aquí. Por ejemplo, la mielina, que es la membrana que recubre, eh, por ejemplo, los axones de las neuronas motoras, que son las neuronas más largas que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, una de las neuronas motoras clásicas que ustedes van a escuchar muchas veces en su vida es la nervio ciático, ¿verdad? Que nacen acá y terminan por acá abajo, son relativamente largas. Yo como soy bajito, no son tan largas. <risa> eh, tienen bastante colesterol, ¿ya? ¿Te fijas? Eh, otras, eh, ¿a quién tiene poco colesterol? Ah, interesante. El, la mitocondria tiene poco colesterol. El retículo endoplásmico, que es una estructura interna de la célula que está suje sujeta mucho tráfico de, de sustancias que van flotando por su membrana, tiene poco colesterol. Entonces, como vimos hace un rato, el colesterol determinaba un poco como la rigidez de la membrana. Entonces, obviamente, solo viendo el, el tema del porcentaje de colesterol que tienen, nos puede dar una idea un poco de lo que está pasando en la membrana. Entonces, aquellas membranas que tienen mucho colesterol, tienden a ser relativamente estáticas, como la membrana de, la, de los glóbulos rojos, por ejemplo. Lo colo rojo es una cosa que no cambia mucho de estructura. Y en cambio, el artículo endoplasmico está continuamente cambiando. ¿Ya? No sé, eso es interesante. Eh, ¿Qué es lo que esto no veo nada? Eh. Ah, esto es un video, creo, ¿no? A ver. ¿O no? Ya, eso no sé lo que es porque no veo nada. Y, ah, ya sé. Bueno, creo que ya era... E interesantemente, hay un... Eh, hay algo que es relativamente nuevo. O sea, nuevo, de, digo, menos de 10 años. Recuerden que el profesor alguna vez le dijo que como es viejo, para mí 10 años no es nada. Como dice el tango. Y... Entonces, esto es de hace menos de no sé, 10, 15 años, un concepto muy interesante que se llaman las balsas lipídicas. Resulta que hay ciertas células en que los lípidos forman, junto con proteínas una estructura que se mueve por la membrana plasmática, como un todo. ¿ya? Y eso se le llamó eh, dominio RAF, RAF en inglés significa balsa. ¿Ya? y que y está constituido por ciertas proteínas de membrana ciertos fosfolípidos en particular, ahí está marcado en amarillo y ciertas eh, proteínas con eh, grupos de azúcar pegados a ello llamados oligosacáridos y creo que la siguiente... Ah, claro. Funcionan los videos. Entonces, aquí este video es súper corto. A veces que no, no hay mucho presupuesto en este video. ¿Era eso nomás? Uy, qué fome. Ya, ¿se, se fijan: esto es una proteína anclada a la membrana plasmática y se mueve como un todo. Entonces, como ustedes, aunque tal vez no sepan mucha biología celular, eh, las típicas cosas que están ancladas en la membrana son, por ejemplo, receptores de hormonas, de neurotransmisores y están ancladas en estos dominios particulares que se llaman balsas lipídicas. O sea, eh, entonces alguien se preguntará: bueno, ¿y la balsa lipídica es solamente una cosa um, estructural? ¿O sea, es como un andamiaje que está puesto ahí? No, está sujeto a regulación metabólica. ¿Qué quiere decir sujeto a regulación metabólica? Es que si eh, no da lo mismo, si o sea, de, existen enzimas que fosforilan, defosforilan y eso cambian su estructura y su funcionamiento. Pero como no hemos visto metabolismo celular todavía, <coughs> se, lo, se lo adelanto. Entonces, eh, es muy común. Eh, que en las células almacenan el exceso de lípidos como eh, membranas eh, que como dice acá son del tipo fosfolípido de monocapa lo cual tiene sentido porque como el lípido está adentro que es hidrofóbico obviamente va a tender a, a estar en contacto con los ácidos grasos de los fosfolípidos Así que no es necesario como una doble capa. Y se suele... Ah, bueno, ni siquiera ve lo que está en el video, pero bueno. ¿Qué eh, es lo que está en el video? ¿Qué están haciendo? Es que está mirando a otro lado. Ah, creo que... Claro que el, el experimento es echar fosfolípido en agua. Ya, y ver qué pasa con distintos pH o algo así. Creo. Bueno, entonces, habitualmente las... Eh, Gotitas de, de lípido están construidos por una monocapa de, eh, de fosfolípido. Y este también, creo que es un video, que lo que o una foto esto a ver qué es lo que, es? una foto que muestra eh, cómo se están formando. No es muy claro aquí, pero o sea, ahí se nota un poco más que esto en planta cómo se almacena grasa en, en células vegetales. Entonces, también los, los, las membranas biológicas sirven para almacenar grasas que son fuente de energía. Entonces, las dos bicapas, o sea, la, la bicapa de las membranas celulares no es lo mismo su composición por dentro y por fuera. ¿ya? Eh, hacia el espacio extracelular eh, hay componentes que no necesariamente están mirando hacia el, el espacio intracelular entonces por ejemplo los típicos eh, son estos que se llaman los glico, li, glicolípidos que es azúcar más lípido que son típicas señales de reconocimiento eh, de receptores de hormonas, qué sé yo, y están mirando obviamente hacia el lado extracelular. Cambia el lado intracelular, como pueden ver, hay muchas cargas negativas y el interior de las células tiende a ser muy negativo con respecto al exterior. ¿Ya? Ecuación de Nernst y esas cosas que seguramente han visto en algún el... cloro de Nonan. <coughs> Ustedes ya tuvieron un físico química, ¿no? ¿Ya? pero lo vamos a retomar en algún instante cuando veamos canales iónicos entonces lo interesante que ¿qué es lo que reconocen aquellos organismos que llamamos patógenos y que son malos para las células son precisamente aquellos puntos de anclaje que son eh, glicolípidos que son receptores para eh, sustancias naturales para señales naturales que generan cambio dentro de la célula y muchas bacterias y virus lo que hacen es, es acoplarse a esto y generar una respuesta en favor de ellos por ejemplo una respuesta típica de unirse a estos receptores es generar una internalización de la bacteria o el virus al interior de la célula ¿Ya? esos mecanismos los vamos a ver más adelante entonces pueden puede generar que, eh, lo que ustedes conocen del colegio como endocitosis, o sea, un plegamiento hacia el interior de la célula. Y un virus se puede aprovechar de ese mecanismo, de que eso constituye una señal de unirse a ese receptor, una señal para ser endocitado. Y una vez que está endocitado, puede hacer sus cosas de virus. Digamos. Y eso es una... Claro, algo así como un stop motion, ¿ya? De una bacteria, ¿qué será? Bueno, por ahí lo pueden ver. Eh, Parece una bacteria en cápsula. Por aquí está el enlace y no se nota mucho. Eh, entonces, en el caso, por ejemplo, del cólera, una enfermedad que está relativamente erradicada de Chile por las medidas sanitarias que tiene Chile pero que está presente en otros países latinoamericanos especialmente del ámbito subtropical eh, se debe a que hay un, un un fosfolípido particular que es el que donde la bacteria se puede unir a este fosfolípido es el, el como dice el gangliócido GM1 ¿ya? que está ahí dibujada su estructura que es un receptor de superficie y que le sirve a, a, la, a las toxinas de, eh, generadas por esta bacteria para unirse y, y gatillar señales dentro de las células. ¿ya? Entonces, el modo de actuar de muchas bacterias tiene que ver con eh, el unirse a receptores de membrana. ¿ya? Bueno... Y lo hemos mencionado cuando vimos proteínas, que las, eh, las proteínas pueden unirse a la membrana biológica de varias maneras. Pueden estar por encima, por abajo, atravesarla. Entonces ahora vamos a mostrar un poquito más en detalle de algo que mencioné a la pasada cuando vimos macromoléculas. Entonces esto es una caricatura de más o menos todas las formas posibles que tendría una proteína que recordemos es una secuencia lineal de aminoácidos o un polipéptido también se suele llamar eh, todas las maneras que tendrían estas proteínas de interactuar con una membrana plasmática entonces hay de las de las que lo atraviesan completamente de que lo atraviesan con una perdón atraviesan completamente con una hélice alfa y además están ancladas otras que atraviesan varias veces otras que atraviesan varias veces y forman una especie de poro, con varias subunidades. Otras que están ancladas de la misma manera, pero mirando hacia el lado intracelular. Eh, ¿Qué puede ser esta? Otras que, anclándose a fosfolípidos que tienen estos, estos glicolípidos, se une mediante un puente de fosfato a, esas, a ese fosfolípido en particular. Y las otras interacciones, que puede ser una, una proteína transmembrana que interactúa con un, que es un sitio de unión intracelular para otra proteína, o al revés, que interactúa con una proteína que viene del medio extracelular. Entonces aquí está en inglés, para que vayan entrenando su en inglés, eh, la descripción de cada una de ese tipo de interacciones de proteínas con la membrana plasmática. Entonces, larga explicación. Entonces, eh, dependiendo del tipo de fosfolípido, eso puede determinar en qué parte de la membrana está. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un, eh, varios tipos de fosfolípidos que al interactuar, por ejemplo, con, con puentes con azufre por ejemplo eh, con distintas proteínas pueden anclarse al medio extracelular entonces eh, si una membrana plasmática tiene este tipo de fosfolípido son candidatos para que esos fosfolípidos estén desempeñando un papel funcional de unir una proteína de tipo extracelular ¿ya? <coughs> Y, eh, como yo lo había mencionado en algún instante, están las alfa hélices. aquí hay una alfa hélice de una animación, ¿ya? que eh, a través de interacción de aminoácidos que son no polares, mirando hacia el exterior, pueden interactuar y vivir en este espacio que es eh, hidrofóbico, ¿verdad? Entonces una hélice alfa puede atravesar aquí gracias a que está compuesto de amino aminoácidos que no interactúan muy bien con el agua. ¿ya? Y esa es la manera en la cual puede insertarse en la membrana. Ahora lo interesante que yo puedo tener varias hélices alfa con aminoácidos eh, no polares o apolares, interactuando y algunos pueden inclusive formar grandes estructuras entonces aquí no sé si se nota mucho pero eh, esto de acá es una célula y esto es otra célula entonces esta gran estructura es, es un canal pero que está constituido de dos grandes estructuras eh, terciarias que forman esta gran estructura cuaternaria que solamente cuando están uniéndose y este canal, si no me equivoco, es... claro es eh, la Acuaporina eh, había un señor <coughs> se, llamaba, eh, ¿cómo se me olvidó el nombre, pero trabajaba en la Universidad de Johns Hopkins que se le ocurrió por allá, por los principios de los 80, de que la manera en que el, el agua pasaba por nuestro organismo era a través de canales iónicos. Entonces, eh, la, la gente cuando, o sea, cuando él propuso esa idea, la gente se rió de él. Tío. pero ¿cómo van a ver toda esta estructura proteínas altamente dedicada y compleja, algo tan simple como un canal de agua? ¿Ya? Muchos pensaban que de alguna manera había una especie de difusión por la cual el agua podía pasar de un lugar a otro. Entonces este señor descubrió y lo caracterizó, qué sé yo, a estas proteínas que se llaman las aguas y, y se ganó el premio Nobel por eso. ¿Ya? Y es un canal de agua. Suena muy, muy curioso, pero el, el agua no pasa libremente en los sistemas biológicos necesita eh, ser movilizada y una manera de hacerlo en los riñones particularmente tiene gran presencia de estas eh, estructuras que se llaman aguaporinas que es un canal de agua ¿Ya? entonces habitualmente la, la manera en que se constituyen estos eh, estos canales que son, tienen múltiples Ls alfa, eh, no es que se sinteticen como un gran canalote y después sean insertadas. Habitualmente la síntesis, no creo que eso es como un tópico ya más de biología celular avanzada, la síntesis de estos canales eh, ocurre muy cerca de la membrana y en la medida que se van eh, sintetizando se van insertando estas unidades estas hélices alfa en la membrana y después de que se hayan sintetizado la suficiente cantidad eh, se, se doblan y se agrupan para formar por ejemplo un canal iónico o las acuaporinas que eh, vimos hace un momento y esta estructura puede ser muy grande entonces no solamente estos son un canal eh, conformado por eh, hélices del tipo alfa. Pero también hay canales más gordotes, más grandes, formados por láminas beta. Que recordemos que son eh, polipéptidos uno al lado del otro que están interactuando en el mismo plano y forman una verdadera lámina. ¿ya? Pero fíjense la manera en que se conforman, son como láminas que van en este sentido, es, práct es prácticamente una cesta de mimbre, por llamarla así, yo que soy de chimbarongo, digamos, sé de estas cosas del mimbre, que sí. entonces es como un tejido muy interesante de, eh, de proteínas con láminas beta y pueden formar grandes canales, a ver, a ver no sé si aquí sale lo que... por ejemplo este el, es una proteína más o menos conocida que es un receptor eh, gigante que está en la, en la superficie de, eh, de bacterias y pueden pasar moléculas relativamente grandes ¿ya? Y, como, y como mencionamos simplemente mostrando unos puntitos azules eh, muchas de estas eh, proteínas que están ancladas en la membrana tienen eh, oligosacáridos, por lo tanto se les llama que están glicosiladas. Y la glicosilación es una señal muy importante en los sistemas biológicos porque determina, por ejemplo, la ruta metabólica de las proteínas a nivel intracelular. A nivel extracelular tiene que ver con el reconocimiento de proteínas, por ejemplo, un sitio de unión de una hormona, por poner un ejemplo. Entonces aquí tienen. Eh, esto por ejemplo, un linfocito, ¿ya? Eh, con una. Y todo lo que se ve oscuro acá eh, son proteínas. Este es como. Una, un esquema de lo que uno está viendo ahí, proteínas glicosiladas. Entonces, ¿qué son los linfocitos? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Les suenan los linfocitos? Células D. ¿Células D? Ah, no, estoy confundiendo con los linfocitos. No, no, no son células de grasa. Son los Tiene que ver con el sistema inmune, los linfocitos. ¿eh? No. Bueno, hay varias, el, el linfocito que uno como conoció del colegio eh, son, por ejemplo, linfocitos que por fagocitosis destruyen algunas células. Es un tipo de linfocito. Hay otros que son linfocitos que simplemente hacen presentación de antígenos y otras cosas que tienen que ver con el sistema inmune. Pero obviamente, para hacer esa función, y eso es lo que muestra esta imagen, necesitan tener una manera de reconocer. Eh, otros cuerpos extraños y para eso tienen los receptores entonces tienen una gran variedad de proteínas glicosiladas en la superficie ¿ya? entonces como ustedes se imaginarán muchas acciones de estas células para reconocimiento de nuevas sustancias que pueden ser dañinas para el organismo son la síntesis de precisamente proteínas eh, de membrana del tipo con eh, glicosilada sí. con respecto al mecanismo de cómo funciona el reconocimiento de, de otras partícula externas, eh, ¿cómo, cómo funciona, sé que se pueden acoplar como, mediante algún como enlace preferente que tiene la misma molécula para reconocer a la otra, pero cómo funciona no creo que se de esto, oye, mira, tengo una molécula que no. Hay eh, mecanismo bueno, eso es, eso, es, eso es toda una clase eh, que no está en este curso, digamos que es de sistema inmune pero básicamente le puedo adelantar dos cosas. Uno, hay lo que se llama una inmunidad intrínseca. Que es que la naturaleza nos ha proveído de un set ya preestablecido de receptores que pueden reconocer formas de proteínas comunes. Por ejemplo, superficies de bacterias. O superficies de virus comunes. Y hay otro y ese es un, un stock digamos relativamente bueno cuando hablamos como de una, de una población un tanto homogénea como podría ser la población aquí de gente que vive en Chile ¿ya? y hay otro sistema inmune que se llama el sistema inmune adaptativo que es más lento porque primero tiene que actuar reconociendo sustancias extrañas tiene que haber presentación de antígeno y otro tipo de procesos para finalmente sintetizar esas cosas que se llaman los anticuerpos ¿no? que van a reconocer estas nuevas sustancias que están actuando entonces el gran problema por ejemplo de esta enfermedad que ha vuelto a la palestra que es el SIDA que es un virus que precisamente infecta a, la, a los linfocitos que tienen que ver con todo ese proceso entonces eh, digamos que ese virus contiene la glicoproteína precisamente para activar el proceso de ser engullido por los linfocitos, pero una vez que está dentro se libera de esas cápsulas que le permitió ingresar y puede eh, capturar la maquinaria de síntesis del linfocito y empezar a producir más virus entonces por eso que es, eh, se llama el virus de la inmunodeficiencia adquirida porque ataca al sistema inmune ahora, en mi época eh, juvenil, por allá por los 80 era todo un problema esto del SIDA y, eh, por el tema de que no había cura y no había tratamiento y, y fue tan rápido el desarrollo de terapias para atacar el SIDA que precisamente la terapia más conocida son eh, eh, antiretrovirales, anti que esto, esto es un tipo, una familia de virus que se llaman los retrovirus. Eh, fue tan exitoso eso que de repente la gente empezó a olvidarse del SIDA. La gente que estaba infectada con SIDA, en vez de morirse, como pasaba en mi época, en los 80, empezó a, a, vi, a convivir con su enfermedad como una una enfermedad de tipo crónica así como quien tiene diabetes no sé ah tengo sida ya hay terapia retroviral y la gente vive perfectamente con eso inclusive si no me equivoco está en el plan auge o sea el gobierno paga a la gente que tiene sida y le da la terapia retroviral que antes era costosa ahora es barata de hecho eh, cuando a mí me dio en mi tesis de doctorado herpes soster toda la gente que han tenido algunos ha tenido eh, la peste cristal aquí sí, cuando es chico sí, sí. ya entonces lamentablemente los que hemos tenido la peste cristal el virus que ha eh, metido en nuestro sistema nervioso ¿no? y si en el futuro ustedes están sometidos a una condición de estrés como por ejemplo mi tesis de doctorado, <risa> mi sistema inmune disminuyó y me dio herpes zoster que es bastante desagradable, digamos, que es como tener dolor de oídos permanentemente y te tomo un analgésico y no pasa nada. ¿ya? Entonces que de, hay distintos grados, a ¿eh? mí menos mal que no me atacó el nervio óptico, hay gente que inclusive puede llegar a perder la visión. Y, ¿ah? el el claro. y... El herpes zóster. El herpes claro. Y... Y, y es porque ataca las células de los nervios entonces, y, y, y los nervios que son precisamente los nervios que sensan el dolor son los que son afectados, entonces es como un dolor crónico, entonces la terapia para atacar eso y, y disminuirlo un poco nomás, porque es medio lento es terapia eh, eh, antiviral igual que el del SIDA ¿Ya? son más o menos los mismos los mismos antivirales igual que el sida entonces tenemos estos antivirales ¿eh? y usted es interesante hablar de esto eh, hoy por hoy la gente se relajó como ya uno supo por ahí de que alguien tuvo sida pero no se murió porque existe la, la terapia antirretroviral entonces se puede vivir con su enfermedad eh, de manera silenciosa digamos y eh, la gente se relajó y ahora eh, Chile es el país de Latinoamérica que tiene la más alta incidencia de decida juvenil. ¿no? Entonces, ahora, toda esta semana ha sido ese tema, ¿verdad? Eh, porque eso es grave, es una epidemia. O sea, es la, los que son expertos en enfermedades hablan de epidemia. Y creo, si mal no recuerdo, ya se estaba discutiendo incorporar lo que se llama el, el test rápido de detección del, del, del virus. O sea, se llama test rápido porque el, el test eh, que se llama ELISA, el test para detectar eh, eh, partículas retrovirales, es como medio lento. O sea, no, no, es, no es así, como dice el otro, no es rápido. Entonces, de un día para otro entonces lo ideal sería tener algo así como cuando la gente se mide los niveles de glucosa, los que son diabéticos, algo que en un ratito lo pueden determinar, claro entonces existe un test rápido que es medio impreciso digamos en el sentido que puede dar falsos positivos eh, pero eh, ¿falsos positivos falsos negativos? no sé cuál era el, el problema que tenía falsos positivos creo o sea, si tú estás con un cuadro viral con un cuadro viral de alguna otra infección viral, también la detecta entonces es como, pero es bueno es bueno porque es mejor que pone la voz de alerta, entonces tú, ah ya, te haces el, el que es más preciso entonces eso creo que se estaba discutiendo algunos expertos y el Ministerio de Salud se lo, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud se lo han tomado muy en serio, entonces alguna medida van a decir al respecto eh ¿Y por qué está hablando de, esto? Ah, de, lo, de cómo se reconocen lo, los virus precisamente? Porque eh, hay sitios de reconocimiento que son proteínas de membrana, que están glicosiladas. Entonces esa es como la señal, el lenguaje universal de reconocerse cosas. No es mágico, el sistema inmune no es mágico, está mediado por proteínas. Y esto es todo un tópico, o sea, si ustedes el día de mañana se van a la industria farmacéutica, les toca irse para allá, es todo acerca de esto proteínas estructurales de membrana, reconocimiento es un, un tópico así como simple se ve es un tópico hot, digamos de la investigación y el desarrollo eh, farmacológico y eh, ¿sí? ¿por qué es tan difícil encontrar un, eh, algo que una alguna para el VIH? ah eh, es una pregunta que no es tan trivial, porque si el profesor la supiera, sería rico. digamos. Pero la, lo que se sabe de ahora, eh, ¿cómo funciona esta, esta inmunidad adquirida? Entonces, ustedes si usted tiene una infección de tipo eh, bacterial, eh, lo que detecta nuestro organismo nuestro sistema inmune son las proteínas que conforman a la bacteria. ¿ya? O sea, habitualmente lo que pasa es que viene un linfocito, lo reconoce que hay algo raro, lo trata de destruir y con eso libera un montón de proteínas que forman parte de la estructura y después esas proteínas son procesadas por el sistema inmune y se generan anticuerpos. El anticuerpo simplemente es proteína que es complementaria a la forma de las proteínas de membrana de la bacteria y lo que hace es unirse. Entonces eso impide... De que la bacteria pueda unirse, por ejemplo, a un receptor. ¿Ya? Ahora, eh, es como poner un receptor flotante, por decirlo así. ¿Ya? Porque sería. A ver ¿Ya? si. Su... Claro, porque debería tener una forma más o menos similar al receptor natural, pero anda dando vuelta en el sistema. ¿Ya? Sería peligroso que tuviera la misma forma la bacteria, porque. No, empezaría a unirse a células en nuestro, en, en nuestro propio organismo y eso generaría enfermedades autoinmunes ¿eh? es el principio de las enfermedades autoinmunes que nuestro organismo empieza a atacar proteínas que se parecen a nosotros entonces eso funciona súper bien con las vacunas eh, las vacunas, ¿eh? las vacunas son, son proteínas de por ejemplo esta bacteria pero que se le... Eh, se han seleccionado la cantidad de proteínas claves para detectar esa bacteria, y no la otra, ¿ya? y para estimular tu sistema inmune. De hecho, eh, lo que está de moda hoy por hoy en el cáncer, esta es eh, no ir a combatir el, el, las células cancerígenas. Es, es un cambio de paradigma que ha ocurrido en los últimos cinco años, súper reciente ya, para combatir el cáncer no tenemos que ir a combatir eh, o sea, la, la como metáfora militar, no tenemos que ir a combatir el cáncer lo que tenemos que hacer es reforzar el sistema inmune y hoy por hoy en Chile hay terapia, eh, inmunoterapia para el cáncer ¿ya? el problema es que hay que tener un buen seguro médico para digamos, tener acceso a eso hay pocos lugares que sean top en eso ¿ya? si me permiten hacer una recomendación su profesor que conoce eh, todo lo que sea cáncer, por ejemplo Clínica Las Condes es como lo top que hay aquí en Chile es lo más caro que hay y don, pero dónde están los expertos más grandes aquí en Chile en eso, en inmunoterapia ¿ya? Eh, entonces, eh, pero ¿cuál es el problema con los virus? el problema es que los virus de partida, eh, no son seres vivos, ya tenemos un problema, ya, ya aprendimos por qué no eran seres vivos. Y son un agregado de macromoléculas que, dependiendo de factores que nosotros desconocemos, a veces cambian su estructura. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando eh, vacuné a mi hija en Estados Unidos para la influenza, una que es una vacuna que es obligatoria allá, a cierta edad, acá, creo que hace poco fue obligatoria, algo así. Eh, me hicieron la pregunta, bueno, de dónde venía usted, qué sé yo, y el médico me preguntó astut astutamente, bueno, ¿usted sabe qué cepa es la que sirve para Chile? Porque él tenía muy claro que la cepa de viral que estaba presente en Estados Unidos no era la misma que Chile. Y de hecho él la buscó en, en el banco de en la base de datos de vacunas disponibles en su servicio médico. Estaba efectivamente la cepa que era, ya no me acuerdo cuál era el nombre, pero era la cepa que estaba de moda eh, cuando era verano allá, ya, acá en invierno. Yo había escuchado que aquí está la escoba con la influenza no sé cuántito. Mientras nosotros estábamos allá y dijo ya, veamos si tenemos esta vacuna y si es que se le ocurre ir a Chile, digamos, en este, en este invierno de allá, a ver si la tenemos. Eh, la habían tenido, pues ya no les quedaba. ¿no? Así que ese invierno no vine a Chile. Y es interesante porque dependiendo de, la, de cambios estacionales, del movimiento de la población, qué sé yo, eh, hay distintas cepas, o dicho desde el punto de vista de este curso, Proteínas estructurales distintas que conforman los virus de una estación a otra. ¿Ya? Entonces el problema que vamos a tener este invierno, que los epidemiólogos, que los que eh, estudian cómo se propagan las enfermedades en las distintas poblaciones, pusieron la voz de alerta respecto a una cepa en particular de influenza que atacó muy fuerte en Estados Unidos. Tan fuerte que produjo muerte de cientos de niños. Que aquí hay un problema que que ojalá ustedes no caigan en eso que es el tema de lo, la gente antivacuna está científicamente demostrado que las vacunas son buenas y que las vacunas no generan autismo ¿Ya? e inclusive ustedes que viven en las redes sociales no han escuchado no sé cuántas veces es, eso es contra de las vacunas. y así empezó en Estados Unidos hace, yo, a mí me tocó vivirlo a mí me tocó vivir cinco años atrás eh, la epidemia de sarampión una enfermedad que se pensaba que era erradicada en Estados Unidos de repente hubo grandes brotes en el sur de Estados Unidos menos mal que yo no estaba en el sur de Estados Unidos y murió muchos niños, ese es el problema o sea que mueran adultos a, a uno puede no, darle un poco lo mismo pero que mueran niños que ellos no tomaron la decisión de, de no vacunarse eso es lamentable entonces ahora eh, la última noticia que fue en el verano y como viene el cambio de gobierno y todas las cosas que pasan en marzo y las patentes y todas esas cosas que uno se le olvida después de eso, eh, el gobierno decidió el gobierno anterior decidió adelantar la campaña de vacunación para porque la, como hay mucho tráfico de gente entre el hemisferio norte y el sur lo más probable es que esa misma influenza que afectó el invierno de Estados Unidos afecte aquí el invierno chileno entonces aquí nos adelantamos un poco algo que es muy caro para un país como Chile y se, eh, y se produjo una gran vacunación de la gente prioritaria. Yo estoy esperando, digamos, que la USACH haga la convocatoria que hace todos los años normal a través del sistema de salud público de aquí de Estación Central para que ir a vacunarme para esa cepa que va a venir. Pero todavía no están esas vacunas disponibles. Si ustedes tienen la opción de vacunarse... Eh, por favor, háganlo. ¿ya? Entonces, el tema de las vacunas para virus es complicado, eh, porque ¿qué es lo que tendrías que hacer eh, para hacer una vacuna de un virus? Tendrías que, primero, disponer de una muestra pura del virus específico que te está afectando. Otro, desarrollar, eh, estimular tu sistema inmune con, con las proteínas clave de eso, que tienes que determinar cuáles son para desarrollar anticuerpos contra de ese virus. El problema es que ese proceso, que un proceso natural no lo puedes acelerar. Entonces, si tú ya estás infectado con eso, lo más probable es que si le meten más proteína de virus, te enfermen más. Entonces Por eso es que la, no sirven las vacunas para, para virus. Pero sí lo que sirve es utilizar, y esa es la, la terapia retro, antirretroviral, que lo, una, de las, una de las cosas que sintetizan los virus es una, una enzima, una enzima que eh, trabaja para el virus eh, eh, transformando ARN en ADN, o al revés parece, no me acuerdo bien. Y esa enzima viene codificada en los virus y se expresa digamos en, el, en la célula hospedera, y la terapia antirretroviral lo que hace es atacar esa enzima. ¿ya? Entonces, no mata el virus, sino que disminuye la infección. Y el virus, como es una proteína, tiene un cierto tiempo de duración también. Así que, si tú logras parar el asunto, eh, el, el virus va a desaparecer del sistema. Bueno, esto, esto es una receta que se las dejo, la pueden ver. Es como uno ahí las proteínas de membrana a través de lo obvio que es con detergente para eso sirve el detergente para sacar la grasita y aislar proteínas de membrana entonces eh, si usted algún día van a un laboratorio de biología molecular y empiezan a ver los reactivos que tienen muchos de ellos son detergentes, porque para poder acceder a material genérico que no es grasa uno tiene que sacar la grasa de la célula y para eso usa el detergente Claro que son de, no son DRIVE ni HOMO, sino que son de gente un poco más especializada. Yeah. Bueno, esto como un poco que lo vimos, que hay eh, eh, no da lo mismo el lugar de la célula. Hay, lip, hay proteínas y lípidos eh, que están confinados a partes específicas de la membrana y que tienen que ver con... Eh, Función específica en esa zona de la membrana biológica. Entonces, esta escena de que ustedes han aprendido del huevo frito de las células no es tal. Ya vimos que estaban <coughs> las balsas lipídicas, pero a su vez las proteínas están donde tienen que estar, digamos, no andan dando vuelta por ahí. Y no sé por qué me quedé así con esos saltos así. <coughs> Entonces, hay varias, veces, hay varias maneras en las cuales se puede, eh, digamos, eh, localizar o fijar la posición de proteínas en la membrana. Entonces, aquí yo voy a destacar, por ejemplo, esa, que es muy interesante. Aquí hay unas proteínas de membranas, pero que están ancladas por el lado intracelular. ¿Ya? O sea, no, no todo tiene que ver con eh, lo que esté presente dentro de la de la membrana, sino que también con lo que está hacia adentro. Un típico ejemplo de esta situación y vuelvo a, a, a citar el mismo ejemplo son las neuronas las neuronas tienen proteínas que son receptoras de neurotransmisores y esas neuronas no están ahí flotando en la membrana, sino que están ancladas por abajo a estructuras eh, bueno, en español se, se, se diría como eh, estructuras de andamio que están por el lado intracelular y esas estructuras de andamio que están por el lado eh, intracelular eh, también son susceptibles de ser regul reguladas mediante enzimas ¿no? eh, hay otra cosa importante que la forma de las membranas biológicas está determinado por eh, otro tipo de proteínas que conforman lo que se llama el citoesqueleto entonces aquí tienen por ejemplo esta es, este es como una membrana biológica al revés Esto es el lado intracelular y si se fijan hay una serie de proteínas que están por, eh, aquí hay una que es típica que se llama la espectrina que es una proteína que lo que hace es armar una especie de andamio por el lado intracelular y le da rigidez a la membrana. Entonces aquí hay una fotografía que muestra estas cadenas de espectrina moviéndose en una membrana biológica y anclando la membrana biológica. Ahora lo interesante desde el punto de vista químico, si lo pueden decir, que el hecho de que existen estas proteínas anclando la membrana por el lado intracelular, hace que eh, sustancias eh, que pueden difundir en la bicapa lipídica no lo hagan libremente. Entonces, esto esto que hay aquí representa el movimiento browniano, eh, no sé de qué cosa, a ver, no, no dice, movimiento browniano de una partícula en una membrana biológica que tiene esta estructura. Y si se fijan, no es muy browniano, es decir, ese se, se, se, eh, browniano ¿se sale en el movimiento browniano. Ay, la ecuación de esa, ya. Muy bien, sabe más que yo. Muy bien, entonces movimiento al azar y no se mueven, <coughs> no se mueven para cualquier lado. Están restringidos en su movimiento. Eh, cualquier eh, sustancia que sea soluble en membrana no se mueve libremente por la membrana ¿ya? entonces esta ilusión de la, que siempre hemos aprendido de la membrana que es fluida y, y que todo puede ir de allá para acá libremente eso no es cierto está todo altamente regulado en la membrana biológica también hay proteínas que pueden alterar su forma por el lado extracelular, pueden darle una estructura rígida. ¿ya? Y aquí, como dice, hay proteínas que son membrane bending, que significa dobladoras de membrana, que pueden, al pegarse, en este caso, por ejemplo, al lado extracelular, pueden doblar la membrana y de alguna forma particular. ¿No? Por último, lo que hemos visto en esta clase fue los lípidos de membrana y distintas maneras en las cuales proteínas de membrana interactúan con la membrana biológica y las cosas no son tan al azar ¿ya? entonces eh, en lo que viene del curso vamos a ver una larga colección de ese tipo de interacciones en que está involucrado la membrana biológica no solamente la la membrana que envuelve todas las células sino que las membranas que conforman los llamados organelos al interior de la célula. ¿ya? así que esa es la clase de hoy jóvenes fue bueno, más cortita la clase o, o no no, estuvo bien ya 45 minutos así que nos vemos ¿usted les toca la fiesta cachorra también o no? ¿se creen cachorros? Ah, ya. Eso significa un cierto grado de madurez. ¿ya? Yo por lo menos fui cachorro o mechón en mi caso. Que...